Eh, bienvenidos al Centro Documental de la Memoria Histórica. Eh, mi nombre es Antonio Morós y junto con Raúl Alonso eh, eh, trabajamos en la unidad de asuntos taurinos de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de, de Cultura. Hoy eh, clausuramos el ciclo, el pequeño ciclo de cursos, conferencias eh, que hemos eh, organizado al hilo de la exposición «La memoria taurina, fotografías taurinas de los archivos estatales». Hoy culmina el ciclo, pero la exposición está abierta todavía, si no me equivoco, hasta el 14 de, de noviembre. Por lo tanto, les invitamos a que puedan eh, visitarla si todavía no lo han, si todavía no lo, no lo han hecho. Uh -huh. Eh, bueno, al ser la última, la ulti, el último acto, la última del coloquio, este coloquio eh, queríamos también pues, dar las gracias, en primer lugar, agradecer a todas las personas y las instituciones que han colaborado y que han hecho posible que celebremos tanto estos, eh, estos actos como la propia eh, Conferencia. En ese sentido, pues sí que queríamos destacar, en primer lugar, lógicamente, a la Subdirección General de Archivos Estatales. Y ahí, permítame detenerme un momento en tres nombres. Su subdirector general, eh, Severiano Hernández, que está entre, eh, entre nosotros, por supuesto, que ha sido la persona bueno, pues, que verdaderamente ha permitido lanzar el proyecto. Es decir, esa, sin su apoyo, si él no hubiera creído en que se podía hacer esta exposición nunca hubiéramos podido desarrollarla. Por lo tanto, el primer agradecimiento. También quería agradecer a Mercedes Martín Palomino, la directora del Archivo General de la Administración, que siguiendo la línea de, que marcó Severiano, nos abrió las puertas del archivo, nos ayudó y nos permitió bucear en esos fondos maravillosos documentales de los, de los archivos estatales y localizar las fotografías que hemos podido exponer. Y también estamos en su casa, pues queremos agradecer al Centro de la Memoria Histórica, en las personas de Manuel Melgar, Marta Marcos, la directora de difusión, Manuel, el, el director del centro, que nos han ayudado a lo largo de todos los meses que hemos tenido que trabajar conjuntamente para poder, eh, para poder llevar a cabo la exposición y estos, y estos coloquios. Por supuesto, gracias a las personas, las personalidades, me atrevo a decir, que nos acompañan hoy, hoy en la mesa. Solamente un detalle: gracias por su eh, generosa y desinteresada colaboración. Pues sí, hay que, hay que decirlo, e incluso es que además fue un, un factor eh, común en todos ellos en Cuando se lo propusimos y la respuesta fue inmediata, sí, claro que sí, por supuesto, día y hora y allí estaré. Y no hubo ni, ni con nada, ni discusión, ni ponerse de acuerdo, sino que, es decir, en ese sentido, verdaderamente unas ganas de apoyar eh, pues, la tauromaquia, que es esa pasión que nos, que nos une y el agradecimiento, desde luego. Y, por supuesto, el agradecimiento a todos ustedes por eh, acompañarnos en esta, en esta tarde. La verdad que, como ustedes ven, el cartel pues es, francamente, de, de primera categoría. Por lo tanto, lo importante es que yo acabe pronto y que deje que comience el acto cuanto antes. Pero permítanme que dé unas mínimas pinceladas, porque conocen de sobra a todos los miembros de la mesa, pero por lo menos para poder identificarlos. Comienzo por eh, mi derecha, bueno, lógicamente eh, Pedro Moya, el niño de la capea, pues salmantino matador de toros, una figura del toreo, desde niño niño prodigio, una cabeza absolutamente privilegiada para el mundo del toro, para saber, para entender el toro, línea clásica torero lidiador capaz de poderle a los toros y además de desarrollar una faena, eh, por supuesto, artística a los toros más complicados. Ha triunfado en todas las plazas de España, ha liderado el escalafón durante años, eh, ha sido, en fin, ya les digo, una verdadera eh, figura del toreo y le agradecemos mucho su presencia aquí. Estamos especialmente contentos porque efectivamente hemos podido localizar también una foto suya en los archivos que exponemos en la, en la exposición, esa foto de ese momento previo a salir a la, eh, al ruedo, ese momento en el que, en, en general, en ese día, pues mencionaba Belmonte, ese, ese día en que uno toreaba y, y le crece más la barba, ¿no? la tensión y la, y la responsabilidad. Estoy seguro de que podremos compartir con él muchas eh, anécdotas de su dilatada trayectoria profesional. ¿Sí ¿Os parece? Saltamos a Santiago y presentamos eh, a continuación a Muriel, fotógrafo, periodista, escritora, conferenciante, eh, buena amiga. Yo creo que si se habla de fotografía taurina en España, uno de los nombre es que salta primero a la cabeza, es el, de, es el de Muriel. Le agradecemos también mucho su presencia hoy aquí, también con una vinculación especial. Yo creo que Muriel bueno, eh, es pues la máxima experta en fotografía taurina y mujer y tauromaquia. Ha escrito varios libros sobre, sobre el tema y, como, como conocen en, la, en la, exposición de, de, de, de taur, la exposición que tenemos, hay un apartado especialmente dedicado a, a, este, a este mundo, por lo tanto yo creo que es, eh, nos alegra poder contar, contar con ella. Al fondo tenemos a eh, Alipio, muchas gracias, buenas tardes. Y, bueno, Alipio es, en fin, que les voy a contar, lo conocen perfectamente, desciende de una ilustre familia eh, taurina dedicada al mundo de la, de la, la cría de, de, de reses y los, y los caballos. Yo creo que lo ha hecho prácticamente todo en el mundo de la, de la tauromaquia, es que estábamos buscando datos, ha sido garrochista, ha sido rejoneador, ha participado en festivales en toreo a pie, ha sido ganadero y ahora, si no me equivoco, pues es apoderado. En fin, yo creo que una vida, un linaje dedicado al mundo del toro y de la tauromaquia también existe en en la, en la exposición, una fotografía que, que, que comentaremos seguramente con él, de una ganadería que tiene también una vinculación familiar. bueno Por lo tanto, muchísimas gracias, eh, Alipio. Y, por último, un... Bueno, se me ha olvidado, por Dios. Efectivamente, Raúl Alonso, que es mi compañero, que me cede eh, amablemente el puesto para presentarle. Raúl es compañero en la subdirección, él es eh, bueno, conservador de museos, trabaja desde 2007 en la, eh, en la Dirección General de Bellas Artes del, del Ministerio de Cultura en el montaje de exposiciones. Es ha sido el comisario de la, de la exposición, es investigador, en materia de, as, de los aspectos culturales de la tauromaquia y desde luego ha desarrollado, además del de proceso de selección y de montaje de la exposición, ha desarrollado una labor de profundización en cada una de las fotografías que conforman la, la exposición. Gran aficionado y fotógrafo taurino, yo creo que también nos aportará una eh, visión eh, muy rica de todo de, de, de, de, a partir de las fotos que están expuestas y del coloquio que vamos a, a poder mantener. Y, por último, agradecer a Santiago Juanes su participación como eh, moderador del, del debate. Santiago, bueno, pues una vida dedicada a la comunicación y a la cultura desde hace más de eh, 40 años, en, no vamos a nombrar la cantidad de medios en los que ha participado, ha creado emisoras fundamentalmente vinculadas al mundo de la, de la radio, emisoras en las que ha participado, creado, desde hace años ya dirige Radio Salamanca en, en cadena SER, conduce el programa Hoy por Hoy de Salamanca, dedicación que compatibiliza con su columna diaria en la, la Gaceta de Salamanca. Pero por encima de todo, y viendo su, su, su biografía, es una persona que ha escrito, escribe de gastronomía, escribe de patrimonio cultural de Salamanca, es decir, una persona dedicada a la comunicación y a la cultura, y que por lo tanto nos pareció la persona más adecuada para poder eh, moderar, dirigir este, este coloquio. Yo me retiro, muchas gracias por haberme permitido compartir estos momentos, cartel con todos ustedes y doy paso ya a Santiago para que, para que dé comienzo el acto. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a entrar en faena, si les parece a todos ustedes, porque aquí hay mucho, mucha, tela que cortar, mucha tela que cortar. Les recuerdo que el título de este acto es «Fotógrafos y retratados». Tenemos aquí personas que han retratado y tenemos personas que han sido retratadas. Probablemente el más retratado de todos sea el que tengo a mi izquierda, al, Pedro, al, al maestro Pedro Gutiérrez Moya, niño de la capella. Y a mí me gustaría, eh, porque llevo dándole vueltas eh, toda la tarde a, a la pregunta, yo, ¿por qué pregunta? ¿Qué, ¿Cuál es la primera pregunta que puedo hacerle yo a, a, a Pedro sobre este asunto? Y al final, pues, tiro por la más sencilla. Pedro, ¿cómo ha sido tu relación con los fotógrafos a lo largo de tu carrera profesional? Por cierto, el año que viene, si no me equivoco, se cumplirán 50 años de tu alternativa. Coincidiendo con sus 70 años, 50 de, de alternativa. Así que vamos a tener que celebrar el cumpleaños y lo, y lo otro. Bueno, ¿cómo no. ha sido esa relación? Pedro. Pues yo la verdad es que la relación directa entre los fotógrafos y, y, digamos, y el niño de la capear ha sido siempre fantástica. Siempre ha sido muy cordial, siempre admira muchísimo los momentos que, que te captan ese momento de, de poder reflejar en una, en una fotografía la emoción que estabas sintiendo en ese momento. Creo que no es fácil, es muy difícil, muy difícil. Hay muchos fotógrafos que a lo mejor te tiran mil fotos y no te llega al alma ninguna y a lo mejor uno en una sola te ha llegado al alma, ¿no? Yo tengo la suerte de tener muchísimas fotografías únicas de esos momentos que reflejan lo que yo estaba sintiendo en ese momento y yo creo que ese es el verdadero eh, éxito de una fotografía que refleje en el momento que miras la fotografía una emoción que tú estabas sintiendo en ese momento, que te la recuerde. Y yo creo que a mí me ha gastado mucho, sobre todo desde el principio, que al principio mucho, casi toda la fotografía, era taurinamente hablando, era un defecto, pero era un defecto que transmitía lo que yo sentía, que era ilusión, que era ganas de mejorar, ganas de progresar. Ese quizás haya sido mi primer, mi primer éxito en mi primera parte del toreo, que sin una experiencia nula, sin una enseñanza básica, taurinamente hablando, como se conoce hoy día a nivel de las escuelas taurinas. Sin nada de eso, las fotografías que yo veo ahora de novillero, que probablemente la muleta va descompuesta, el toro va descompuesto, pero el reflejo de mi cara transmite lo que vendría detrás. Eso yo creo que es que me captaban los fotógrafos, que sabían el momento donde me tenía que hacer la fotografía y hasta las fotografías malas de mi primera época reflejan ...lo que ha sido probablemente la base de mi carrera... ...que ha sido todo emoción, ilusión y ansias por mejorar. Muy interesante lo que ha contado el maestro... ...porque eh, a veces los fotógrafos, lo que intentan captar... ...es el, el momento, el instante, el riesgo, el, el arrimón... El, el, ...el pase perfecto y lo que plantea el maestro... ...es que el fotógrafo lo que tiene que captar... ...es algo muy difícil de ver por el fotógrafo, por el fotógrafo normal, que es la emoción. ¿Cómo se retrata la emoción? Bueno, Muriel es eh, fotógrafa y yo creo que la pregunta se la acaba de dejar el, el maestro. ¿Cómo se retrata la emoción de un torero que está en el albero? Eh, buenas tardes. Yo creo que eh, intentando torear con el maestro, eh, sentir lo que está haciendo, lo que está comunicando, su entrega, eh, eso es un poco, creo, como se puede coger al momento. Pero también como fotógrafo, también me gusta mucho eh, antes, ¿no? cuando estamos haciendo retratos, y hay una cosa, Pedro, que no me olvidado nunca, en Bilbao… Eh, Puedo atestiguar cómo lo, todos los fotógrafos te querían tanto en todos los sitios, pero en Bilbao tenías una tranquilidad y una paciencia para hablar con todo el mundo, que yo realmente destaco. Yo sé Bilbao porque era donde podía entrar entonces en esa época, en el patio de cuadrillas. Y me acuerdo de un fotógrafo que, que creo que empezó un poco contigo, era mayor y se quedó ciego, ¿no? Jesús. Y, y me acuerdo de él y me acuerdo que pensé en ese momento, qué peor destino para un fotógrafo que no poder ver toros y no poder hacer fotos. Y creo que era íntimo amigo tuyo, ¿no? Sí. Uh -huh. sí, sí. Se llamaba Jesús, sí. tenía un laboratorio y, y fue, de lo que yo tengo memoria ahora sí, a bote pronto, el primer fotógrafo que yo toreando sin caballos, en las primeras de mías, creyó tanto en mí que me fue las primeras, y yo creo que las únicas, las únicas fotos que yo he hecho de estudio, me las hizo él. Imagínate, yo no pensaba quién me iba a decir que la cantidad de toros que iba a matar y las ferias, ¿no? y él él creyó en un momento, en mí, o sea, nada más verme, algo notaría como profesional fotógrafo que me hizo las únicas fotografías que a mí me han hecho en mi vida de estudio, me las hizo Jesús, y efectivamente te, terminó se quedó ciego, sí. Se citaba antes a Alipio Pérez Tabernero, se leía su eh, currículum, bueno, también eh, yo lo he tenido en las transmisiones de alguna, de alguna corrida, es un extraordinario conocedor del mundo del, del, mundo del, del caballo y, y me echó muchas veces, eh, muchas manos en, la, en las transmisiones. Él es un hombre de campo y yo me imagino que por el campo pasan también, han pasado también por vuestra casa muchísimos, muchísimos fotógrafos. Los fotógrafos que van a una finca de toro bravo, alipio, ¿qué van buscando? Bueno, buenas tardes a todos. Primero, tengo que dar las gracias a Antonio Morós por, por haberse acordado de mí y por, también por Raúl, que es comisario de, de, la, de la exposición. Y bueno, sí, el, el, el fotógrafo que va al campo es que tiene pasión por el toro. O sea, eh, yo recuerdo ahora mismo a, a un francés que se llama que fue torero, matador de toros, que no me, ahora no me acuerdo cómo se llama, es Andrés Villar, perdón, Andrés Villar. Y de verdad, es una pasión, se puede tirar horas y horas esto, viendo al toro y sobre todo haciendo una foto pues, en el momento adecuado, ¿no? porque el toro es un toro, es un animal y entonces pues, tienes que buscar ese momento bonito de, de la foto. ¿no? Y hay que tener una pasión y sobre todo amar al toro. Pero, y yo he conocido muchos y luego también tengo que reconocer. A mí, por ejemplo, ahora me encanta ver fotos de, de, la, de la época de mis abuelos, de, de mis tíos abuelos, ver esas fotos magníficas que hay, muy antiguas, que además, cuando estuve en la, en la, en la exposición, me encantaron porque me dieron a mi memoria pues, esas fotos que estaban en, en casa, en el campo, y que, y que yo las veía de pequeño y que ahora las, las, las, las tengo otra vez y las, y las recupero y, y las miro, pues eso, detalles pues, de cómo se vestía, de cómo iba la gente en ese momento eh, vestida, cómo, cómo se vestían siempre de corto, ahora ya no se van vestiendo de corto. Hay unas cosas que, que, es, que, que no se ven actualmente, pero que gracias a la fotografía puedo recordar y puedo, y puedo verlas, ¿no? Y puedo, Saborear lo que en ese momento mi familia pues, pues, hacía por el mundo del toro. ¿no? Hace unos días hubo aquí una, una mesa redonda en la que dos... Eh, bueno, uno no pudo venir por el, por el COVID, pero eh, el otro experto hablaba, hizo un recorrido por la fotografía histórica eh, taurina. Contaba cómo ha ido evolucionando la fotografía taurina desde los primeros momentos en que aquello era... ...una verdadera aventura, iba con un carro... ...el hombrito a la plaza, a la plaza de toros... Eh, ...tenía que hacerlo todo... ...de prisa, corriendo con una... ...precisión extraordinaria. Yo llegué más tarde a la, a la fotografía... ...yo llegué a los tiempos... ...en los del carrete... Eh, con, ...con Salva, con, con Canon... ...con fotógrafos eh, salmantinos... ¿no? ...y a mí... Eh, ...al cabo del tiempo me ha parecido... ...fantástico lo que hacían estos fotógrafos... ...porque... ...es que... Eh, Ahora, con una cámara digital, usted puede sacar 25.000 fotografías en un segundo. Eso es muy fácil. Eh, puede parecer que cualquiera puede ser un fotógrafo, pero entonces no. Entonces, el fotógrafo de antes, eh, yo creo que hacía lo que estaba diciendo Muriel. Es decir, estaba con el torero, acompañaba al torero y buscaba ese estante, la emoción que decía antes, que decía antes eh, Pedro. Tenía un, un mérito extraordinario. Yo recuerdo en el periódico cuando llegaban con, con un folio así de, así de grande, con lo que llamaban los contactos, que eran fotografías pequeñas. Entonces, te ponías allí y decías, ¿y ahora cómo elijo una fotografía de 50 y dejo 49 fuera? Eso es, eso es tremendo, eso es durísimo. Eso es durísimo. Eh, es más fácil ahora, Pedro, que los, el trabajo de los fotógrafos que cuando tú estabas en activo las cámaras digitales lo han cambiado todo Sí, no cabe duda que ahora hay mucha más comodidad mucha más ventaja para el fotógrafo antes el fotógrafo torino lo primero que tenía que ser era aficionado tenía que conocer a cada torero cuál era su momento cuál era su muletazo cuál era el terreno adecuado donde luciera más porque hay que tener en cuenta que antiguamente los fotógrafos vivían de vender fotos y los toreros comprábamos las fotos porque era la única manera de hacer propaganda y promoción de, de nuestro nombre y entonces se repartían entre los aficionados muchas más fotografías. Claro, no podía un fotógrafo permitirse el lujo de gastar tres o cuatro corretes más una noche entera de trabajo haciendo, plasmándolo para después tenerlas que tirar porque no te gustaban. Tenían que llegar con la fotografía que a ti te servía, que a ti te gustaba, que reflejara que tú esa fotografía podías hacerte propaganda con ella y comprarle un montón de fotografías para hacerte promoción. Con lo cual, estaba obligado el, el fotógrafo a no desperdiciar carrete y a conocerte tu manera de pensar, de sentir y del ánimo que tenías en cada plaza. Porque, de hecho, había muchas plazas que toreabas y no te hacía ni una foto. Y ya sabías tú al día siguiente, cuando no te llevan fotos, uy, ayer no he estado bien, porque fulano me ha traído fotos. Y en cambio, otro día, es que a lo mejor tú creías que no habías estado bien, llegaba con media docena de fotografías que te quitaban un dineral. Entonces, eso qué era? que era, que de momento para ser fotógrafo taurino, por lo menos en mi primera época, era indispensable ser muy buen aficionado. Eso, eso significa, Pedro, significa que en algún momento determinado también había, eh, igual que los reyes tenían pintores de cámara, los toreros llegasteis a tener fotógrafos de cámara, es decir, fotógrafos que os acompañaban, que vosotros confiabais en, en ellos una fotografía y decía, porque este, este fotógrafo me conoce y me va a hacer la mejor instantánea. Eh, sí, siempre había fotógrafos más afines a uno. Yo, en concreto, el, el que más viajó conmigo en los primeros años fue Cuevitas. Cuevitas. Cuevitas viajaba conmigo mucho, ¿no? Era fotógrafo que había sido de camino, como era la casa Chopera en la que yo entré, pues de camino pasó conmigo, ¿no? Pero luego había otra serie de fotógrafos que, que a mí me, me captaron enseguida, ¿no? Como fue Madrigal, como fue el Chato. Eh, había un botán también me hizo fotografías muy buenas. Y en Andalucía un fotógrafo extraordinario fue Arjona toda la vida, ese, ese sí era muy aficionado, captaba los toreos, captaba lo, cuál era tu muletazo, cuál era tu momento de, de, más, de más expresión, y, pero sí había fotógrafos que, que estaban más contigo, más continuo, conseguían hacer fotos más íntimas, más fuera del ruedo, que también te servían muchas veces, y, y entonces sí se llevaba más que ahora. Ahora la verdad es que con, con los móviles, ahora cualquiera te hace una fotografía que te puede servir, ...o hacerte daño, eh? Cuidado. Eh, Muriel decía antes eh, que, eh, que un buen fotógrafo es el que consigue no solamente meterse en la piel del torero... ...es el que está toreando con el, con el torero. Ese es el, eso es, ¿Y eso ¿cómo, cómo se consigue? Porque al final tú estás mirando a través de, de, de un objetivo, ¿no? Es decir, y, ¿y en qué momento cómo se traspasa esos cristales... Esa óptica para meterte en la piel del torero. Bueno, eh, es un poco difícil explicar todo lo que ha dicho Pedro, es absolutamente la verdad. Hay que entender además el toro y, y prepararte para hacer la foto en el momento adecuado y entendiendo... Eh, el toreo un poco, ¿no? Y por eso también creo que la mayoría de los grandes fotógrafos siempre han intentado ser toreros en su juventud, como Paco Cano, por ejemplo, uh -huh. entonces, o Jesús El Chato, eh, Jesús Rodríguez. Eh, todos han intentado entonces ya entiende un poco el, el, lo que es el toreo. Y eh, quería hacer un pequeño inciso. Lo mejor del digital... Es esto, porque nos arruinamos con, con los caretes. Y sí, yo empecé con caretes y la verdad es que sigo, yo no hago tiras de fotos, a no ser que esté toreando muy despacio como Morante o bueno te, o lo que sea. Siempre espero un momento porque hay un momento, que un momento preciso que es cuando se puede hacer la foto bien toreando. Y esto hay que anticiparlo, o sea, que no es si esperas, que estás perfectamente reunido y el toro está muy humillado, pues entonces si esperas ese momento no sabes, tienes que anticiparlo. Uh -huh. y, y lo que decía antes un poco, eh, ¿cómo lo sientes? A mí, por ejemplo, siempre me ha gustado el toreo de antoniete ¿no? en su reaparición. Y la famosa media que él le gustaba tanto y que, est que está en la puerta grande eh, de las ventas, que él dio esa foto para que lo eh, pusieran az el azulejo, era mía. Y me acuerdo que eh, yo hice la entrevista, le llevo la, la revista con las fotos y me decía, eh, ¿y quién ha hecho esta foto? Digo, yo. No, no, no, la foto. Y no se creía que lo he hecho yo. Y la pequeña anécdota de esa foto es que yo no tenía sitio, como la mayoría de los fotógrafos en las ventas. Yo estaba en una escalera, como el quinto puesto, y estaba embarazada de seis meses. Mi trípode era mi pareja pero es que yo sentía tanto el toreo de Antonieta, era un descubrimiento para mí ver cómo toreaba, que estaba toreando eso, eh, sintiéndolo, lo que él estaba comunicando y fue también chiripa, ¿no? eh, que estaba en el sitio adecuado y todo eso, el ángulo perfecto, pero son muchas cosas, como para ser fotógrafo taurino, como para ser torero, hay que ...tener un buen toro que no hace aire, que va un montón de cosas, sí, sí. ¿no? Y entonces, por eso, es un disfrute, es un disfrute. Claro, el, eh, eh, sí, que, que tengas una buena tarde forma parte de una conjunción astral, mm -hmm. sí, muy, muy, es, es, es muy complejo. Pero eh, ha aparecido otro elemento sin el cual la fotografía taurina, tal y como la conocemos... ...pues evidentemente no sería lo que es, que es el toro. El toro está ahí y... Eh, yo no sé, igual que el fotógrafo, parece que estamos de acuerdo en que debe conocer al, al, al torero y debe meterse en su piel, no sé si el fotógrafo debe conocer al, al, al toro. Es decir, es posible al lipio de salida ver, dice, tú conoces al torero, ves al toro y dices, a este toro las mejores fotografías se le van a hacer... Eh. Bueno, yo creo que sí que los fotógrafos actuales, que son fotógrafos taurinos, conocen perfectamente el toro. ¿Por qué? Porque son ante todo aficionados. O sea, lo más importante ahora mismo, yo creo, de los, de los fotógrafos es, que hay taurinos es que son tremendamente aficionados. Conocen perfectamente el toro y conocen perfectamente los encastes. Yo en casa he visto fotos magníficas en el momento clave, por ejemplo, un toro, pues una foto en el caballo, un toro empujando, eso, por ejemplo, son hay fotografías preciosas. Tienes que conocer la suerte y tienes que conocer el toro, o sea, o sea, por ejemplo, los toros hay toros de distintos encastes que a lo mejor en otras en las en otras suertes pues son de distinta manera, ¿no? Pues Siempre cogen el momento idóneo. ¿Por qué? Porque son aficionados. Ante todo, yo creo que son aficionados. Son aficionados, evidentemente, a la fotografía pero y viven de, de, de las fotos, ¿no? Pero pero son aficionados al toro, a este mundo, a este mundo del toro. Bueno, está con nosotros también, que ha sido eh, eh, ya citado Raúl Alonso, él es historiador del arte, es investigador, es, eh, es fotógrafo, es gestor. Cultural del Ministerio de Cultura, es comisario de, de, esta, de esta exposición. Ha aparecido un, un término que también me parece a mí que el otro día, cuando veíamos, esa, cuando veíamos las imágenes y escuchábamos las explicaciones de, de esa visión histórica de la fotografía, uno se da cuenta de lo importante que es la suerte a la hora de tirar una, una fotografía. Es. En fin, hay también un componente, vale, uy, podemos conocer el, el toro, en fin, el encaste, podemos conocer en qué parte el, el torero se va a lucir, el modo de... Pero la suerte también forma parte de la fotografía y, y me imagino que tú que has visto miles de fotografías históricas, dices, bueno, esta la sacó de Chiripa, ¿no?, hay de todo. Cada vez me cuesta a mí más creer en la suerte y creo que, que hay mucho más de oficio, de sabiduría, de conocimiento, de afición. Me parece algo muy significativo ahora cuando veníamos de camino a, a esta mesa redonda, veníamos con Murio en el coche, eh, comentábamos como anécdota que ante, ante lo que está ocurriendo ahora en La Palma, que todos estamos planteándonos, en caso de tener que, de, que irnos de nuestra casa en 15 minutos, ¿qué nos llevaríamos? Y todos coincidíamos en que nos llevaríamos los álbumes de fotos. Porque parece como que la, la fotografía capta ese momento, capta mucho más de lo que, de lo que tiene un papel. Y, y es cierto que, que hay un factor emotivo, como comentaba el maestro Capea, eh, esas fotos en las que a lo mejor pues, iba descompensado el toro, va descompensado, bueno, pues puede haber defectos técnicos, pero realmente se capta esa emoción, ese momento en el que, en el, que el protagonista se enfrenta nuevamente a la foto y revive ese momento, revive esa emoción de hace 20, 30, 40, 50, 60, 100 años, como ha ocurrido en las, en las fotografías que, que hemos puesto en, en, la, en la exposición, fotografías que en muchos casos nunca habían sido expuestas, y cuando han venido aficionados los protagonistas de las propias imágenes, hijos, ganaderos, como Alipio, como el maestro Capea, y han visto la foto, la foto en la que aparecen ellos retratados, eh, revive momentos de hace 40 años, 50 años, la emoción de ese momento. Y muchas veces cuando, cuando uno organiza una exposición de estas características, también busca eso, busca esa emoción, esa parte emotiva, esa parte que, que enfrenta al aficionado, al protagonista, al retratado, le enfrenta con su imagen y consigue, consigue revivir o, o traer al presente un momento congelado del pasado, que para eso los fotógrafos, indudablemente, aparte de ese factor suerte que me comentabas, Creo que hay mucho oficio, mucho de conocimiento, mucho de, de saber lo que hacen y coincido con todos los miembros de la mesa que el fotógrafo taurino en concreto, que también hacemos una reivindicación sobre la fotografía taurina como un género, un género que, que va mucho más allá, que responde a una lógica, responde a unas normas, responde a una liturgia. Realmente el fotógrafo taurino es un aficionado, un aficionado que entiende lo que está ocurriendo y que es capaz de captar ese momento decisivo en el que ocurre eso, esa, esa magia, ese... Ese, esa liturgia que hay en el toreo y que el fotógrafo, como un notario, es capaz de captarlo. Me ha gustado mucho la expresión de que sabe lo que está pasando. O sea, en un momento como ese saber lo que está pasando, maestro, debe ser, debe ser el no va más. Es decir, entender lo que está pasando muchas veces es tremendo, y que, que un fotógrafo desde, desde, desde su profesión, desde su oficio, eh, lo entienda y sepa trasladar eso, captar el instante, eso, eso sí que es emocionante. Sobre todo lo que es emocionante es cuando el fotógrafo, el fotógrafo es capaz de intuir la agresividad del toro. Porque cuando intuye la agresividad del toro, automáticamente se te cambia la cara, se te cambia la concentración, refleja unos miedos, una tensión, un futuro incierto, todo eso lo fotógrafo. Entonces, Captar esa agresividad, a veces que pasa desapercibida para, para el espectador, pero no pasa desapercibida para el que está delante del toro y el toro le está mandando mensajes de esa agresividad, captar ese momento por un fotógrafo, eso es vida, eso es una fotografía viva. Me da igual que muletazo sea bonito o feo, esa es una imagen viva, esa tiene vida. ¿Por qué? Porque está reflejando lo que significa de verdad el enfrentamiento con la propia muerte. Reflejar eso no es fácil, entonces a mí me gustan más las fotografías que me reflejan un momento que me retrotraen y que me ponen tenso, que no me dejan, qué bonito muletazo, uy, qué bonita fotografía, no, eso no me dice nada, me dice el esfuerzo que está haciendo ese hombre para ser capaz de, de, de mantener la sangre fría con la agresividad que le está transmitiendo el toro. Ese tipo de fotografías son maravillosas. A mí son las que más me gustan, porque son las que demuestran que el toreo es, es un arte de vida y muerte. Y eso es lo que, lo que es el toreo. Es una ruleta rusa que algunos hemos tenido la suerte de salvarnos bien y otros no. Pero es así. Entonces, la fotografía que refleja esa agresividad, esa lucha de verdad, de, de la inteligencia del hombre, con la sangre fría de ser capaz de aguantar el envite que le está provocando el toro, que le está midiendo el toro, esa es la fotografía que a mí personalmente más me emociona. Bueno, vamos a hacer un juego, llegados a este, a este punto. Vamos a proyectar una fotografía. La fotografía, van ustedes enseguida a conocer al, al personaje que aparece en la, en la fotografía. Luego vamos a hablar con ese personaje, pero a mí me gustaría que... Eh, algunos de los que están aquí presentes nos comentarán esa fotografía, que es esta. Bueno, no, no hay duda de, de quién es. Muriel, ¿qué te dice esta, esta fotografía, Muriel? Venga, ahí, al, al micrófono, por favor. La sí. tienes aquí, por si quieres. Sí. ¿Qué te dice esa fotografía? Lo que siempre he admirado en Pedro es el valor y la tranquilidad que siempre aquí me comunica esa foto, esa mirada, tranquilidad, que siempre lo he visto además y, y que es torero, ¿no? Y va a hacer lo que él siente que es torero. Uh -huh. Alipio, ¿qué te dice esta fotografía de Pedro? Bueno, pues a mí esta fotografía lo que me transmite es la preocupación y saber que tenía que estar como siempre ha estado. Yo creo que, que aquí él estaba concentrado, ...en lo que iba a pasar luego por la tarde. ¿no? Uh -huh. Raúl, ¿qué te sugiere esta fotografía? Pues eh, cuando seleccionamos esta fotografía para la exposición... ...que por supuesto del maestro Capea... ...pues hay fotografías bellísimas... Eh, nos, ...nos llamó la atención esta, esta imagen en principio... ...por, por la juventud también que, que se le ve en esta imagen... ...que me imagino, ahora nos comentará él... ...debe ser de las primeras actuaciones... ...que tuvo que hacer en las ventas... ...pero fundamentalmente lo que nos llamó la atención... ...y por la que seleccionamos esta imagen... ...fue por la captación psicológica... ...por esa, esa serenidad que él tiene en la imagen... ...que se, se le ve absolutamente sereno... ...pero si ustedes se fijan con los ojos... ...no está mirando al objetivo del fotógrafo... ...es decir, no está posando... ...él está concentrado... ...él está con ese mundo interior... ...él está unos minutos, como él comenta... ...como él decía, como él indicaba... ...de enfrentarse a un toro... ...de, de, de ese ritual de vida y muerte... Que, ...que nadie mejor que el que lo va a protagonizar... ...es consciente de lo que está ocurriendo... ...y creemos que la mirada es fundamental... Eso ...es un, es un retrato... Con el, con el inconfundible marco de la pared de ladrillos, del patio de cuadrillas, de, de las ventas. Pero, como les digo, esa mirada en la que nos ofrece su rostro, pero no mira al, al objetivo. Él está metido en su mundo. Esa captación psicológica del personaje, impecablemente vestido con el traje de luces, en silencio, sereno, pero, pero metido en su mundo. Y eso es lo que pretendíamos mostrar con esta imagen. Esa captación psicológica del héroe que se va a enfrentar al toro, y, y, intentar eh, pues mostrárselo, al, mostrárselo a los espectadores, claramente. Eh, Pedro, eh, ¿tú recuerdas esta fotografía? Eh, ¿Recuerdas cómo te la hicieron? ¿Dónde te la hicieron? ¿En qué momento te la hicieron? Cuando tú ves esta fotografía, dices, ¿cuándo me hicieron? ¿Eres consciente? Obviamente no, no me acuerdo, pero refleja lo que, lo que dice Raúl. Tú vas ahí, locas, estás sereno porque estás convencido, llevas el convencimiento de que aquella de que prueba la vas a superar, pero estás en tu mundo, tú estás a lo tuyo. Yo en el fondo ahí estoy pensando, a lo mejor estoy viendo ya salir el toro por la puerta Chiquero en ese momento y estoy sereno porque tengo la confianza de que llego, porque quiero llegar y porque llego en el momento justo a esa plaza, pero indudablemente no me acuerdo para nada pero ni de esta ni de la mayoría de las de las fotos que me han hecho los patios de caballo. O sea, tú de ahí no pensabas que ibas a salir cinco veces por la puerta grande de las ventas, ¿no? No. no. <risa> Hombre, siempre siempre cuando uno va a Madrid va si en algo se sueña es en salir por la puerta grande, ¿no? No es por el hecho de salir en la puerta grande que fotografía más fotografía menos tampoco tiene mayor importancia, pero sí es la realización de un sueño. Cada vez que te, te vas a las ventas, tu sueño es la puerta grande. Entonces, claro, vas 50 tardes y lo consigues 5. Parece muy poco, pero es un mundo. Es un mundo porque significa que has sido capaz de realizar un sueño al menos 5 veces en tu vida. Y el sueño máximo. Es que no hay, no hay más sueño. O sea, ahí es el sueño total. Es el sueño total. Por lo tanto... Conseguirlo, más, conseguirlo una vez ya es, un, es, es la leche. Conseguirlo más, por eso es un milagro. Bueno, ahora te toca a ti comentar eh, la siguiente fotografía, porque eh, al, cabo del, al cabo del tiempo eh, eh, te has convertido en ganadero. Eh, tu mujer, Carmen, también es ganadera, padre eh, de, un, de un torero. Esta fotografía es de Antonio Pérez de San Fernando. Un, un ganadero. Cuando tú ves esta fotografía, que es una fotografía, a mí me parece que estéticamente bellísima, ese contraluz, esa silueta formidable, ¿en qué piensas, Pedro? Pues pienso cuando no era más que un muchacho lleno de hambre y de ilusiones, que cuando yo empecé a salir a querer ser torero, a coger el tren en marcha para no pagar el billete, que no lo había en la estación de Tejares, pues entonces cuando yo vi esto, dijo, esto yo lo consigo. Esto lo tengo que conseguir a como de lugar. Entonces, no sé de dónde me viene esa fuerza interior de ser capaz de dar mi vida por un sueño. Y este era el sueño más grande que había. Entonces yo, pues no tengo más que darle gracias a la vida, a Dios y a todo lo que me ha rodeado, que me ha hecho posible que, que pudiera hacerlo realidad. Pedro, ¿te ves, eh... ¿te ves representado en esta fotografía? Es decir... Este que estamos viendo aquí podría ser tú, es decir, una escena en, en la finca montado en el caballo con la garrocha, ¿podría ser tú? Podría ser yo, pero tan derecho yo no voy a caballo. ¿eh? <ríe> bueno, Alipio, esta fotografía es una fotografía para vosotros familiar, ¿no? Sí, porque además yo cuando la vi, cuando la vi en la exposición, me vino a mi memoria muchos recuerdos porque esto es el pajarón de que está en el billar, que está en el billar, según subes a la plaza de Tienta, así está, o sea, se ve perfectamente. Y bueno, me trajo muchos recuerdos cuando yo era pequeño, iba con, con mi padre, pues iba a tentar a, a, a algunas becerras a casa de, de su tío Antonio, Antonio Abuelo, estoy hablando porque es Antonio Abuelo. Entonces, bueno, pues, pues mmm, me vino a mi mente muchos recuerdos, muchos recuerdos porque porque, bueno, a mí la foto me parece maravillosa. Además, se nota que es invierno, porque está con, está con, con, el, con la pelliza. Estábamos con, con el Marseillet, que, es, que, que yo lo veía con, con mi abuelo, que tenía otro también, con, que además el cuello era, era, de, era, de, de piel, era de piel. Y entonces, bueno, pues debía ser un, un día de, de, de invierno, de hielo, y de que, y que, bueno, que, que sabía, había que hacer cosas en el campo y se hacían a caballo, ¿no? Y bueno, pues me trajo mucha ilusión y sobre todo grandes recuerdos, grandes recuerdos de ver a esa generación de mis antepasados, ¿no? De mi tío abuelo Antonio, de mi abuelo Alipio, eso de verdad fue emocionante cuando la vi, de verdad. Y luego, uh, y, y todas las figuras que pasaban por vuestra casa, es decir, porque… Aparte del ajetreo diario de las faenas de allá para acá, luego estaban las visitas, las, las tentaderos, en fin. Este invitado, el otro invitado, que eso también. Sí, bueno, yo he visto grandes figuras del toreo y tal. He visto a Pedro mucho también, ¿no? O sea, yo me acuerdo una vez que fue a tentar, que yo era más pequeño, un poquito más pequeño él, no tanto, pero, pero recuerdo que fue a tentar, que era novillero todavía, sin, sin, yo creo que sin caballos y con, con, con, su, ¿no? con su banderillero, con el brujo, me acuerdo perfectamente en, en la cocina de Matilla, que estaba allí sentado y tal, y, y bueno, yo lo veía, y lo veía pues, como yo, y decía, bueno, pues este hombre, ¿cómo es capaz de ponerse delante de, de un toro? Me acuerdo, y además, o sea, a mí me, me, me impresionaba, ¿no? Y luego he visto figuras, tengo también un recuerdo maravilloso de cuando volvieron Luis Miguel Dominguín y Antonio Bienvenida, que, que en el año setenta y tantos, que volvieron, pues ver a esas... Yo no los había visto torear en mi vida y, y verlos en el campo, ver cómo... No, pues son recuerdos maravillosos ¿no? y que te quedan en, en la memoria. ¿no? Eso sigue formando, Pedro, eh, sigue formando parte de, de la vida en el campo, de, de vuestro trabajo, es decir, tú recibes, Carmen, y tú recibís en casa... A, a gente, toreros y tal, a, a tentaderos. ¿Eso sigue. O, ya, o se ha perdido? No, sigue, ¿no? Lo que pasa es que ahora la vida es mucho más rápida. Eh, ahora el que se queden en tu casa tres o cuatro días, pues ya no es normal, ¿no? Los toreros ahora y sobre todo las figuras tienen tantos compromisos. Ahora baja un poquito el tema de América, que es en el invierno, cuando más pueden eso, al haber menos corridas, pues te permiten más, ¿no? Pero son ya viajes. ...estancias más cortas, no se convive eh, tanto, ¿no?, de no tener eh, la afinidad, eh, pues como yo tengo la suerte de tener con figuras del toreo... De, ...de cercanía de fincas y eso, que ya hay otra convivencia, pero lo normal es que los toreros van, tientan, comen contigo... ...se habla del tentadero y se van, o sea, ya no hay esa convivencia que había antes, que se tiraban una semana en una finca... ...que se hablaba de todo, de los proyectos, de los sueños, los ganaderos con las figuras de, de entonces, ¿no?, ahora... ...hay demasiado demasiada prisa para, para el campo. Eh, vamos con la siguiente fotografía. Venga. Bien, son cuatro fotografías. Eh, aquí a Muriel la vamos a dejar para el final. Para el final. Bueno, son, eh, son fotografías eh, del mundo femenino... De la, ...de la tauromaquia, de la tauromaquia femenina. Está Teresa la estudiante, Enriqueta Palmeño... ...y luego abajo hay dos fotografías... ...muy curiosas... ...de María Alegre y Manolita Tuya... ...en la Plaza de Madrid... ...y luego hay otra fotografía... ...que esta... ...ahora les contaré una cosa que... ...me nos contaron el otro día, fue muy divertida... ...Lina Santa María, Paquita Martínez... ...Angelita Velasco y Luisita Alfonso... ...cuando yo vi esta fotografía... ...dije, ¿dónde van estas mujeres con tacones? Pues si se fijan ustedes... Eh, ahí van con tacones. Y el misterio quedó desvelado el otro día aquí, porque alguien dijo, no, son actrices. Claro, igual que Palomo Linares, eh, por ejemplo, o El Cordobés hicieron películas, pues había actrices que ejercieron de, eh, de, de toreras. Eh, venga, Pedro, ¿a ti qué te sugiere…? Te, pregunta comprometida eh, en estos tiempos, pero bueno, tú hagas… no, no. ¿Qué te parece la presencia de la mujer en el en el ruedo, ahora que además tenemos ahí una novillera pujante que es una, una artista estupenda? Bueno, a ti qué te parece? Bueno, a mí me parece fantástico, ¿no? Porque hay una cosa que nadie manda ni, ni el hombre ni la mujer, que es el toro. Al final el toro es el que decide quién funciona, quién no funciona, independiente de que sea mujer o sea hombre, ¿no? Entonces a mí me parece que la que la mujer lo intente me parece maravilloso. Si tiene el valor de un hombre, tiene la capacidad de un hombre, no hay por qué negarle nada. De hecho, yo creo que quizás a lo mejor hubo una época en la que, por motivos que yo desconozco, se las marginó. Entre ellos, bueno, Franco no las dejaba torear para empezar. Fue una lucha que tuvieron, consiguieron gente que yo tuve la suerte de conocer, como, eh, como varias que estuvieron por aquí. no. Pero fuera de eso, ahora que tienen libertad, a mí me parece maravilloso. Y además hay que animarlas, apoyarlas. Porque luego, si es verdad que lo lleva adentro, lo sacará con el toro. Y si no es verdad que falta ese puntito, no es cuestión de que sea hombre o mujer. También hay muchos hombres que lo intentan y lo consiguen muy poquito. Eso no es patrimonio de, del seso, sino es patrimonio del toro. El toro es el que manda en todos nosotros. Si somos capaces de aguantarlo y de, y de soportarlo y ser capaces de dominarlo, pues vamos para adelante. Y si no somos capaces, porque nos asusta pues vamos para atrás, pero no tiene nada que ver con que seas mujer o hombre. Oye, Raúl, eh, igual que en otras parcelas de la vida se habla del techo de cristal de las mujeres para, para subir, parece que en el mundo del toro, yo estoy de acuerdo con, con Pedro, pero también hay una especie de, de techo de cristal. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de los grandes esfuerzos que hizo Cristina por avanzar en el mundo del toro y en un momento determinado se chocó contra algo que no sabemos qué fue y ahí se quedó, ahora está apoderando a Raquel y tal. ¿Hay un techo de cristal para las mujeres en los toros, Raúl? Ser, ser figura del toreo es un milagro y, y siendo mujeres prácticamente imposible. Pero desde luego eh, para nosotros fue una sorpresa cuando comenzamos a montar la exposición, que comenzamos a, a bucear en los fondos de, de diferentes archivos, fundamentalmente del Archivo General de la Administración, que hoy tenemos el, el placer de tener aquí a su directora, y nos encontramos con muchas fotografías de mujeres toreras. Y nos llamó mucho la atención, porque la verdad es que nos imaginábamos que nos íbamos a encontrar con fotos de mujeres toreras, pero no con tantas y tan buenas, tan buenas fotografías, como algunas de las que están aquí, y muchas que no hemos, directamente no hemos podido incluir en la exposición porque, por, por, un, por un problema físico, no podíamos poner tantas tantas fotografías. Eh, estas fotos que tenemos aquí, las que están ustedes, ustedes viendo, que bueno, que tenemos aquí la suerte de tener en la mesa a Muriel, que es la mayor experta en mujer y tauromaquia. Que, ...que por eso ella, ella nos, seguramente nos va a decir cosas interesantísimas... ...pero como dato curioso... La, ...la fotografía que ustedes ven abajo a la izquierda... ...la de María Alegre y Manolita Tuya... ...pudimos localizar la crónica de esa corrida... ...la crónica de esa corrida celebrada en 1900, 1934... Y, ...y los periodistas de la época valoraban la, eh, eh, bueno, la, eh, la, las faenas que hicieron, que hicieron ambas... ...decían que con la espada no tuvieron, no tuvieron mucha suerte... ...y que quizá, bueno, pues que les faltaba un poquito de oficio... ...pero es muy curioso ver esas, esas crónicas literarias eh, taurinas... ...cómo trataban a el trabajo y el, y el arte de, de estas dos, dos toreras con, con mucha seriedad. Por supuesto, Enriqueta Palmeño, bueno, ahora dejo, dejo a Muriel... ...pero quería hacer un comentario de lo que comentabas tú antes... ...de, lo de la, la fotografía de Lina Santa María Paquita Muñoz, las actrices... fue ...una fotografía que, que tuvimos... Eh, que según la vimos nos, nos enamoró es una foto bellísima forma forma pareja con otra que tenemos también que aparece en la de Santa María como como rezando nos como os digo nos cautivó conforme vimos según la vimos esta fotografía y e hicimos un esfuerzo tremendo por localizar localizar quién era quién era no, no la encontrábamos no encontrábamos quién era quién era la, la, la torera que aparece en el centro que es como tanta tanta mujer vestida de torero no sabíamos quién era y como muy bien comenta comentaba comentaba Santiago eh, Acudimos a los maestros, acudimos a Sánchez Vigil y a Manolo Durán, que, que, bueno, que han sido dos pilares fundamentales en esta, en esta exposición, para ver si ellos nos podían dar alguna pista sobre, sobre quién era la, la retratada. Y, y, y ellos fueron los que, nos hicieron, los que nos llamaron la atención del detalle que comentaba Santiago. Nos fijáramos que, las, que las, las tres toreras de detrás llevan zapatos de tacón. Por lo tanto, no nos encontrábamos ante tres toreras, sino ante, ante actrices. Bueno, y por ahí fue más, más sencillo encontrarlo. Ellos, como les diríamos, ellos nos dieron pistas fundamentales para identificar que nos encontrábamos con la, con la actriz Lina Santa María. Y todas las que están detrás son también actrices. Y bueno, y coquetearon. Hubo, hubo un, una, una porosidad entre, entre las artes visuales, la tauromaquia ...y parece que participaron en alguna, en alguna novillada. Y realmente el relato nos pareció, nos pareció increíble. Y la sorpresa, un poco volviendo a lo que comentabas en la pregunta al principio... La sorpresa de encontrarnos con tanta cantidad de fotografía de mujeres, tantísimas mujeres, que al menos lo intentaron, intentaron ser, ser figuras del toreo, en un momento en el que entiendo que tampoco tuvo que ser muy sencillo, porque todas las fotos que tenemos aquí son fotos de los años 30, la mayoría de ellas, y, y realmente el esfuerzo que hay aquí también en todas estas mujeres, que con gran afición eh, lucharon por, por, por llegar a ser figuras del toreo. No sé si por casa... Uh pasaron algunas de las figuras femeninas de la, de la tauromaquia, no sé, eh. el papel, por ejemplo. Pues, pues de sí, no, a Mira, de... yo recuerdo, por ejemplo, lo que decía Pedro. Yo creo que una de las que empezó a luchar cuando la prohibición fue Ángela. Ángela fue que eh, la que empezó a, a torear y me acuerdo que yo fui con mi padre que mató una novillada, una novillada nuestra en, en Ávila. Y oye, y no, yo me pareció Mandami, ¿cómo toreó con el capote? Fue impresionante, Ángela. Y luego, pues también tengo que reconocer que, que Cristina, pues ha ido muchas veces por, por casa y luego además, pues puedo tener la satisfacción de que tomo, confirmó la, la, la alternativa en Madrid con una corrida de toros nuestros, ¿no? con el hierro de mi madre, ¿no? Bueno, pues, pues yo creo que, que sí, yo creo además que que estas fotos, a mí me parece maravilloso, porque además, si ves en las fotos, hay un detalle, por ejemplo, aquí hay una que debe ser, que dice que es en Valencia, pero está con falda, no está con taleguilla, ¿no? ¿Eh? Entonces, yo me acuerdo que, por ejemplo, con Chita sí toreaba también, toreaba, o de corto, o toreaba también con una, con una, una falda así larga, ¿no? ¿Eh? Pero una falda pantalón. Falda pantalón, no, pues esa, esa, bueno, como como esto. Y luego, bueno, pues veis la diferencia, ¿no? Yo creo que, que la mujer tiene todo el derecho del mundo de poder torear y de, y de, y de bueno, y de, y de llegar un momento a, a que pueda haber alguna torera figura, ¿por qué no? Y, eh, Alipio, han mencionado a tu madre eh, el papel de la mujer en el mundo de las ganaderías. Bueno, pues mi madre... Es una gran aficionada al toro en, en la plaza, o sea, yo creo que, que, que su pasión, de ser ganadera también, pero su pasión es el toro en la, en la plaza. Yo creo que, que ahí es donde verdaderamente ella, ella se encuentra a sí misma, ¿no? creo que, que tiene una afición y que además pues es muy, muy severa con, con, con, con, los, toro, con los toreros, ¿eh? o sea, no, ella lo dice, como siempre se ha calificado, que dice lo que piensa. Y entonces, bueno, pues, pero bueno, ella, hombre, tiene pasión por, por, por la ganadería, ¿no? Oye, Pedro, eh, tu mujer, tu esposa es, es ganadera. ¿Hay muchas ganaderas? Eh, ¿ha, ha, ido, ¿Ha incrementado, ha aumentado el número de ganaderas eh, con relación a los tiempos en los que tú empezabas a torear? Sí, ahora hay muchísima gente joven, chicas jóvenes, hijas de ganaderos que son las que están tirando de la ganadería más que los padres ahora mismo hay muchísima afición en las mujeres las mujeres tienen una sensibilidad especial porque a nosotros la que nos pone las pilas en casa siempre es mi mujer esa es la que la que nos dice si vamos a acertar o no no las broncas a mí las del público no me importan tantos como en la vuelta a casa <ríe> en el tema cuando no se acierta no y es que tiene una sensibilidad especial quizás a lo mejor son más frías nosotros somos más emocionales con el toro, y a lo mejor nos gusta un tipo de toro que nos va a nosotros, pero que solo es para nosotros. Y entonces, ella tiene una visión más amplia, ¿no? Por ver a mi mujer tiene una visión más amplia de lo que debe ser el toro en la plaza, ¿no? Sí está un poco en la línea de la exigencia, pero que es necesaria, y sin esa exigencia, pues al final vas bajando, bajando, y te quedas en nada, González. Bueno, Muriel, como se ha dicho antes… Eh, eh, tiene una, pues, Yo creo, eh, he estado viendo esta mañana como una, una decena de, de, de libros muy variados, pero sí es verdad que los, eh, aparte de ser una magnífica traductora, ¿eh? una magnífica traductora, su nombre suena mucho en el mundo de la, de la traducción, bueno, pues sobre todo se ha especializado en, el, en la presencia de la mujer en el mundo de la, de la tauromaquia. Pues, se ha traído incluso uno de, de, de sus libros. Pero a mí me gustaría, uh, Muriel, trasladarte la misma pregunta. Es decir, en el mundo del toro para la mujer ha habido un techo de cristal. Es decir, ¿por qué no han ido más allá, más arriba las mujeres? A ver, no es una profesión que se aprende en, en dos meses o tres meses y la historia de la en España siempre mmm, cuenta con periodos bastante largos cuando se prohibía a la mujer torear, eh, torear en la plaza. Y otras cosas, como que las apoderadas en el callejón no podían estar. Eh, la primera foto, por ejemplo, Teresa, la estudiante, eh, toreando con falda, porque era, no se podía imaginar uh -huh. que ella toreara con una tabla guía. Juanita Cruz, que fue realmente una torera fenómena, Cayito, eh, que era el director de la revista, dígame, la, en vez de que se torease con esta falda que no es muy torera, la diseñó un, una taquilla, pero tipo falda, ¿no? O falda pa, uh, pantalón. Eh, esto en la época de la República la mujer podía torear. Era después de que guerra recibido otra vez prohibida. Y a principios este siglo, 1908, Ricardo de la Cierva también prohibió, prohibió la mujer que torease. Yo creo que cuando hubo una mujer que, que amenazaba poco, un poco de que podría avanzar seriamente y como tiene que ser, como un hombre... Eh, Prohibición al canto. Me encanta esta foto de Enriqueta Palmeño porque me parece muy torera, muy buena foto. Ella, era, ella eh, sustituyó a Juanita Cruz en Madrid cuando Juanita Cruz tenía dos eh, actuaciones en Madrid y fue… Eh, sufrió una agresión en la primera y no podía torear, entonces ella, esto no es Madrid, pero eh, ella la sustituyó. Eran dos semanas. Eh, Amalia y Enriqueta. Amalia, cuando después de la guerra no se podía torear, pues se fue a Barcelona y se casó. Pero eh, tengo entendido que Enriqueta eh, se fue a México para seguir toreando. La primera, Teresa, García estudiante, yo no la menciono porque eh, no he podido encontrar muchos datos, porque mm, me alegro saber que hay fotos, eh, Raúl, porque datos no se han hablado mucho de la mujer en el mundo del toro en, en esas épocas, ¿no? Y entonces no podía, y a veces simplemente ponían Teresa García, había muchas Garcías, porque no usaban su nombre real. Me encanta la foto de abajo de María Alegre y Manolita, tuya. Eh, detrás del cartel se ve señoritas toreras. Yo admiro, adoro, respeto a mi amiga Cristina Sánchez. La única diferencia que tenemos, eh, que discutimos, <risa> de donde discutimos a ella le gusta la palabra torero pero es una mujer. ¿Y por qué no puede decir? Yo siempre digo torera. Lo mismo que digo que me voy a la doctora, a la médica, a la escritora, eh, y me gusta pensar que la mujer tiene su sitio mientras, en el mundo del toro mientras que lo hace a la par con todas eh, las obligaciones que los hombres. Entonces, me gustaría que no fuera una palabra tan rara, torera, ¿no? Eh, y entonces ella me dijo, ¿por qué eso? Porque cuando dice torera se dice señorita torera y eso es molesto. Y una cosa que qu quería decir que era muy importante cuando se habla del techo para las mujeres, obviamente, y yo no creo, eh, ni, ni diría que soy feminista, ni creo en cuotas en absoluto, simplemente en aptitudes, ¿no? Pero a Cristina, yo creo que la segunda persona, hola tercera, cuarta, después de Cristina y su familia, y sobre todo de sus hijos, que se alegraba de su triunfo en Cuenca después de no torear en 14 años, fui yo, porque mostraba que se podía torear, ser madre, tener dos hijos, y luego volver a torear y triunfar como lo hizo. Eso me parece magnífico, ¿no? O sea que no se puede poner un techo a la mujer. Y en, en el último, la foto es así, curioso, pero sí quería hacer el comentario de Angelita Velasco, que es la única que parece seriamente vestida. Ella sí fue noviera. Tengo datos de ella. Y claro, vosotros con tacones no... No parece lo más, lo más oportuno. Bueno. Y la última fotografía eh, es de, de Carmen Murillo. Eh, ¿Quién fue Carmen Murillo? Eh, también. El problema que dije antes, yo quise encontrar a ella, porque las mujeres en esas épocas, en, en la época de 34, 35, 36, si formaban cuadrillas o tenían como Enriqueta y Amalia Palmeño, otra mujer con quien torear, tenían más facilidades que entrar en un cartel con, con hombres. Entonces, ella toreó con Carmen Durán, creo. Y, pero brevemente, porque ya en 36 mediados ya no se podía torear. Eh, es curioso porque es un, una foto de estudio, parece, ¿no? Sí, pero... Y, y es un poco curioso porque... Bueno, como los toreros de la época que iban a hacer las fotos de estudio. Lamento que no he podido encontrar mucho más datos que, que fechas eh, aisladas que ha toreado. Ahí me llama mucho la atención la, de esta fotografía y a ustedes también, seguro que también, pues el, el cuidado maquillaje de la, de la torera, posando que se trata de una… ...de una fotografía de, de, de estudio. Pedro, ¿tú tienes fotografías de estudio? ¿Tú fuiste a, a posar a un estudio para...? Las únicas que tengo fueron las que me hizo Jesús... ...de Novillero. Eh, apenas dos fotos, una un cuadro que tenía mi madre... ...y, no, y la verdad es que no... Y aparte de que después sí me lo han propuesto alguna vez... ...pero yo no lo veo, ¿no? Creo, para mí, he sentido tanta angustia cada vez que me he puesto el traje de luces que ponérmelo, ponérmelo para una cosa un tanto frívola no me encaja. Y entonces jamás me he negado porque a mí cada vez que veía el traje me daba un respeto, me entraba en escalofríos, sabía que podía ser la última vez que me vistiera en mi vida... ...pues esa sensación no la tengo cuando voy en estudio... Y miro el traje fríamente y digo... ...¿y yo para qué me voy a poner esto si no me voy a jugar nada? ...y por eso nunca fui partidario yo de las fotos de estudio. Oye, y cuando, eh? y cuando estás eh, en la plaza, estás toreando... ...alguna vez dices, bueno, como me saquen aquí la fotografía... ...esto va a ser horroroso... ...o sea, ¿piensas en, en la imagen que los fotógrafos... ...están captando de ti en ese momento por la razón que sea? Nunca, jamás. Yo en la plaza... Si alguna cualidad he tenido siempre ha sido que mi fijación siempre ha sido el toro, no el mío, el que saliera por la plaza. Yo era un he sido siempre un enfermo de ver cómo es el toro, yo me fijaba, cómo pisaba, cómo, cómo miraba cualquier toro. ¿Por qué? Porque ahí captaba yo sensaciones que transmiten los toros en su movimiento para poderme yo anteponer a eso y ser capaz de no estar a merced del toro, porque no hay cosa que más angustia cause a un hombre y a un torero que ver que no puedes con un toro. Eso te mata, eso te, te, te, te difumina, no sabes qué hacer, ¿no? Y entonces, claro, cuanto más conozcas el toro, cuanto más conozcas las reacciones, menos sensación tienes de esa, eh, digamos, de, de no poder con él, ¿no? Sí, bueno, eso es, eso es un caso de, de, de, de hiperresponsabilidad. Yo... Venga, tía, voy a contar la anécdota, porque más te implica a ti. Eh, eh. ...toreaba el Salamanca a Rafael de Paula... ...¿te acuerdas que se niega a matar un toro?... ...y estás tú abajo... ...y le dices... Eh, ...le dices... ...maestro, que no lo mato, que no lo mato... ...y, y Pedro acércalo para acá... ...y aquí ya vemos pum, pum... Y, eh, ...y tal, porque es que te van a llevar a la cárcel... ...y todo esto, bueno, bueno, el, el lío padre, ¿no?... ...y yo recuerdo que... Pasa todo aquel episodio y, y, y tú le preguntas, pero, pero ¿por qué no matas, matas al toro si aquí te lo estamos poniendo? Y dijo él, porque tenía ojos asesinos. ¿Se puede retratar uh, los ojos asesinos de un toro? ¿Tú, tú ves los toros llevan eso que dicen que llevan la muerte en la cara, es cierto. Hay toros que en la mirada te están acribillando, te están haciendo una radiografía. Si a esa forma de mirar le pones ese movimiento agresivo, tira los trastos y te vas de la plaza. Eso está claro. Hay, hay toros que llevan esa agresividad en los ojos, llevan, llevan la muerte. Yo El reportaje más impresionante, que me sigue impresionando cada vez que lo recuerdo, lo vi hecho por un americano en México. Era un solo muletazo... ...de Manolo Martínez... ...la expresión de la cara de Manolo... ...más unos primeros planos... ...de los ojos del toro... solo los ojos del toro... ...la cara, lo que es el frontal... ...en lo que duraba el muletazo... ...yo recuerdo... ...la forma de transformarse la cara... ...los hitos, lo, la rigidez de la cara... ...en lo que iba el muletazo... ...desde que prendía el toro... ...hasta que lo enganchaba... ...eso hecho suave... ...más la, la mirada del toro... ...la agresividad, el movimiento de los ojos... ...como que se le escapaba en la muleta algo... Eso a mí me impresionó, me impresionó porque digo, es verdad, esto lo he sentido yo, no lo he visto, porque no de, te da tiempo a verlo, pero lo sientes. Y ese fotógrafo me lo enseñó de verdad, digo, lo que yo sentía, lo que yo he sentido muchas tardes, es cierto. Entonces, si se, si se pudiera enseñar a la gente ese tipo de miradas del toro, ese, ese, ese movimiento agresivo, que muchas veces los toros... No, no cogen a los toreros, porque son cobardes. Dentro de su agri agresividad tienen un, un plus de cobardía muy grande. Pero hay veces que te amagan y hay un segundo que se detienen. Ese segundo es, si el torero es capaz de aguantar ese, esa milésima de segundo, a lo mejor es cuando se desengaña el toro. Que en cualquier movimiento que dice no te muevas, que te ve, es cierto. Entonces, la agresividad de los ojos del toro se retrata muy poco y yo creo que sería una enseñanza fantástica para todo el que va a los toros darle la importancia que tiene, independiente de, después del resultado, sino simplemente lo que es la importancia que tiene el enfrentamiento de un hombre contra una fiera. Uh -huh. Muriel, por la parte que te toca de, de fotógrafa, ¿es posible eh, eso que estaba diciendo eh, Pedro, de, eh, de captar la mirada ...peligrosa del, del, del toro. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es... ...¿qué pasa por, por tu cabeza, por vuestra cabeza... ...cuando veis que el toro... Eh, fin, le va a plantear muy serios problemas... Eh, ...pero muy serios al, al torero? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí con la cámara? ¿Qué pasa por vuestra cabeza? Bueno, miedo. Yo Miedo ajeno, ¿no? Eh, cuando veo el peligro es curioso, es muy interesante lo que dice Pedro sobre los ojos del toro, pero eso yo creo que hay que estar muy cerca para verlo, yo creo que lo único que lo vea realmente es el torero y no lo puedes captar fácilmente con la cámara pero la expresión del torero desde luego que sí el otro día estábamos eh, viendo una corrida, mi marido que fue torero y yo y le digo, porque es esto de la foto, cuando entráis a matar, hacéis unos gestos de la cara, de la boca, muy, muy feos, vamos, ¿no? Y le digo, ¿por qué se hacen estos gestos con los labios? Y, y, dice, y me contestó, porque se pasa mucho miedo en ese momento, ¿no? En cuando va a entrar a matar. Eso sí que lo puede captar en, en la persona, en el animal, Mm, yo creo que el animal es más difícil porque el animal es cuando mueve sus, los, los pitones, ¿no? Eso en la cámara no lo ves, en, el, en la televisión, en un vídeo lo puedes ver que te está avisando y todo eso. Pero en un instantáneo es más difícil. Ahora le, le, le pregunto a Alipio, el ha Sí, muchos, muchos, muchos toros. Cada toro… Totalmente. totalmente. Yo, mmm, me decía a mi padre, fíjate en la mirada del toro en el campo, porque hay toros en el campo que tú le ves la agresividad, le ves cómo te miras, cómo te observan en sus movimientos. ¿no? Y, y mi padre siempre decía que, que lo más importante en el campo es observar lo que hace el toro en el campo. O sea, mi padre se pasaba horas y horas observando los toros porque luego ese, ese, ese comportamiento en el campo luego lo van a reflejar en la, en la plaza, ¿no? Y a mí me da, a mí, yo, me miraba, yo miraba siempre más a los ojos que a los pitones, o sea, dan más miedo la mirada de un toro que, que los pitones, ¿no? Aunque los pitones evidentemente dan miedo también, ¿no? Pero a mí eso me da terror. O sea, yo veía un toro con esos ojos y yo, este... Es que, te, te, vamos, te hace, lo que decía Pedro, te hace una radiografía, pero aunque sea en el campo, o sea, tú paseas a caballo y te hace una radiografía perfecta. de dormir. Y hay otros toros que tú lo ves con cara con ojos de bondad, con, con ojos de, de decirte, bueno, de ser eh, amable. no y eso, y eso, sobre todo para mí, como, como ganadero, me fijaba mucho. Creo que, que eso da mucho miedo da mucho miedo la mirada y eso en... o sea por eso tienes que observar mucho no sé si esa fue la razón del famoso sainete que montó José Tomás en, en Salamanca también que, que, que se negó dijo este toro y era el, mío. era el tuyo preparó una de padre muy <ríe> señor mío pero qué tenía aquel toro Pedro? porque es que preparó una luego no solo con ese luego Dice que los, los ojos, la mirada es el espejo del alma. Entonces, si tú interpretas la mirada de un toro, el toro, siempre antes de acometer, siempre antes de ir a por ti, o ir al engaño, o comportarse de una manera, tiene el reflejo en la mirada. El que sabe interpretar eso lleva mucho ganado, o pues se antepone, entonces lleva, lleva mucho ganado. ¿no? Pero lo primero que, que ves en un toro para lidiarlo, para saber si es bravo o es menos bravo, es bondadoso o no es bondadoso, es la forma de mirar del toro. Ahí está lo más importante. Por eso, cuando salen siempre por sistema, cuando sale un toro a la plaza, lo primero que se hace es llamarlo a distintos voladeros para ver el grado de atención y el grado de fijeza y, y la intensidad con que va a, a, a ese cite en la mirada. Y entonces ahí ya el torero sale de una forma o sale de otra porque te enseña el toro en solamente ese movimiento a dos burladeros ya te está enseñando mucho eh, qué capacidad de comportamiento tiene en la forma como va a, a los engaños para atender para en la rectitud, en la colocación de la cara. En todo eso te enseña mucho, ¿no? Y eso va en la mirada, siempre en la mirada. Sí. Eh, eh, Raúl, tú que eres investigador, que el bueno, gestor cultural e, e investigador, eh, esta exposición... Y estas jornadas nos está permitiendo descubrir algo que de verdad muchos pues, pues ignorábamos, no, es decir, que hay unos fondos fotográficos en el Ministerio de Cultura vinculados al mundo del toro. Entendemos que en el Ministerio de Cultura pues habrá unos fondos bibliográficos, habrá unos archivos documentales y tal... ...pero el, el mundo de la fotografía creo que nos ha, a muchos nos ha, nos ha sorprendido... ...no sabíamos que existía y que tenía ese peso documental... ...que estas jornadas nos están eh, permitiendo conocer. Eh, vamos a ver, nosotros cuando, cuando comenzamos con este, con este proyecto... Eh, ...un proyecto que parte de, de, mi, de mi compañero Antonio Moros ...que la tenemos aquí... Eh, ...nos imaginábamos que, que lo que nos íbamos a encontrar en los archivos... ...iba a ser muy rico y muy abundante, pero no nos, pero ni, ni por asomo nos imaginábamos... ...que iba a ser tan rico y tan abundante. Eh, realmente, eh, realmente, la colaboración de, de, del personal de, de Archivo... Con, ...con su directora que está aquí, la directora de, del Archivo General de la Administración... ...ellos nos, nos, nos ayudaron a bucear por una cantidad ingente de fotografía taurina... Cuando uno piensa en un, archivo, en un archivo, bueno, pues generalmente piensa en documentos, documentos históricos, documentos administrativos, pero a veces uno no, no tiene en la cabeza que, que en el archivo también están fotografías como las que tenemos aquí. En muchos casos, estas fotografías, muchas de ellas son fotografías de prensa histórica, fotografías que en muchos casos estuvieron incluidas en el ruedo, en importantes revistas taurinas. Muchas de ellas estuvieron publicadas y otras forman parte de aquellos reportajes, lo que tú comentabas antes, de esos contactos, ...en los que una foto se publicó, pero otras 45 se archivaron. Esas 45 están ahí. Y muchas veces la que se publicó indudablemente era la que en su momento el editor de la revista, el, el escritor, el, el articulista seleccionó. Pero esas otras 45 que se quedaron sin publicar son igual, igual de ricas. Y en algunos momentos pues es precisamente a esas a las que hemos acudido para presentarlas en la exposición... ...porque captan en muchos casos eso que decía el maestro, lo que dice el ganadero, lo que dice, lo que dice Muriel esa mirada, ese, ese momento distinto, ese, ese algo diferente y esa riqueza que nos encontramos en los archivos. Yo, desde luego, invito a, a investigadores, a escritores taurinos, antes hablaba con Muriel también, a que, a, que, a que vayan a los archivos y que indaguen en la documentación tan rica que hay, la documentación gráfica que hay y que mucha de ellas es inédita. El otro día, Santiago, tú estabas también en la conferencia que nos dio, que nos dio Manolo, Manolo Durán, y decía que muchas de las imágenes que hay en la, en, en la exposición, algunas imágenes no las conocían. Y estamos hablando con los mayores expertos en, foto, en fotoperiodismo taurino de España. No conocían esas imágenes. ¿Por qué no las conocían? Porque en muchos casos no habían tenido la oportunidad de, de enfrentarse a ellas. Eh, para seleccionar las 57 fotografías que hay en la exposición, hemos tenido que revisar muchas miles de fotografías... Que, que, ...que con mucho tino y con mucho acierto eh, nos fueron filtrando eh, las, la, el personal de archivo... Que nos, que, nos, ...que nos hicieron un trabajo previo de filtrado, de, de selección de imágenes... ...pero hay muchas miles de fotografías a las que aún no hemos podido acceder. Y que bueno, que esto que hemos, que hemos mostrado es un, es un mínimo botón de muestra... ...de la riqueza de estos, de estos fondos y que indudablemente está abierto a, a investigaciones... ...a trabajos, a tesis, a, a artículos, a libros, porque de verdad es, es apabullante... ...por su cantidad y por su riqueza y por la increíble calidad que tienen las fotografías de estos archivos. Eh, además, dentro de la fotografía taurina hay un apartado muy importante que es, eh, que imagino que estará en los archivos también... ...que es el apartado social, es decir, de ahí que me ha tocado también cubrir los tendidos... Eh, pues eh, los fotógrafos van, y antes de la corrida, pues siempre van, sacan al famoso, al conocido, a no sé qué, tal. Había un maestro esto, el maestro Cano, que era un fenómeno en, en esto, ¿no? Entonces, cuando se cuenta que cuando maestro Cano va a, fa a fallecer y tal, había, estaba todo el mundo como loco por conseguir una, un, su fotografía, porque claro, la firma de Cano iba a valer la, la tira, ¿no? Ese aspecto social, arquitectónico también de las... Eh, eh, de la fotografía taurina, yo creo que también en algún momento determinado habrá que ponerlo en, en, en valor. Bueno, no sé si ustedes tienen, porque llevamos aquí hablando nosotros un buen rato, ¿eh? Eh, y no sé si ustedes, al hilo de lo que hemos visto, al hilo de lo que ustedes han escuchado, no sé si quieren decir algo, aportar algo, y estaría muy bien. ...porque no siempre van ustedes a encontrarse aquí... ...con un cartel tan espectacular como el que tienen delante... ...o sea que... beca, beca, ah, ánimo... Pues que hace varios años estando yo en un parque... ...se me sentó un señor muy mayor, muy mayor... ...y me dijo, mire usted, yo me llamo Francisco Bravos... Y fui el que descubrió al niño de la capea y quiero, aprovecho que lo tengo aquí presente, pues para que me confirme si eso es cierto, porque, y luego me enseñó al día siguiente una fotografía y me dice, oye, pues es verdad, y, y ya no le volví a ver al señor este, ¿es verdad eso? Que no, sí, yo... No le a ver al hombre este luego después. Sí, es, es cierto, ¿no? Todo el mundo sabe que yo me crié en el barrio del Camino de las alambres que era un barrio de Chamberí, y allí se montó la escuela taurina de la capea y como era el único sitio que yo tenía acceso con 14 años, 15 años que tenía a poder torear y a poder estar allí, pues efectivamente en la capea fue donde yo empecé mis primeros pasos. De la capea tomé el nombre del niño de la capea, por eso me llamaban el niño, y de ahí salí. Y mi primer apoderado fue Francisco Parado, efectivamente. ¿Alguna duda más? ¿Alguna...? Dame estas cosas no las cuentes porque tienes que escribir tus memorias Pedro y si estás empiezas a adelantar luego a ver a ver qué compra el libro claro por eso no lo puedo contar todo <risa> por si acaso <risa> me da por escribir no yo creo que las memorias es una cosa muy seria hay mucha gente que a mí me hace mucha gracia muchos colegas míos que con seis muletazos ya escriben un libro <risa> y entonces a mí me da risa digo hombre yo tengo una sensación del ridículo y no sé yo creo que un libro es desnudarse ante la sociedad y yo soy muy pudoroso, entonces le doy mucho respeto a, a los libros y la verdad es que no me lo he planteado nunca y, y si me planteo algo de momento es el no. Venga, no se atreven ustedes, qué tímidos hombre, por favor, venga. Gracias. Soy quería com quería comentarles. A mí me parece bueno primero nuevamente agradecer. La verdad es que ha sido un placer. Uno no se da cuenta cuando está escuchando hablar así a, a bueno, a expertos, del de, de tiempo como pasa, estás verdaderamente como cuando uno está viendo, perdón, el símil taurino, pero estás viendo todo, ¿eh? es que estás encantado escuchando, ha sido un verdadero, un verdadero placer. Yo creo que además ha sido una idea espléndida poder ver las fotos y comentarlas, además, con, con esa era un poco también la idea de, de esta mesa. También hay una foto que especialmente me, me parece muy hermosa y que yo creo que la ha contado espléndidamente también eh, Raúl, que es la foto del, del, del maestro Capea, porque aparentemente aparentemente es una foto sencilla, es una foto, es decir, un torero, la, el fondo de, de, de, de, los, de, de la Plaza de las ventas de ese patio de, de, de cuadrillas, y además bueno el, esa expresión que tiene el maestro, y además la ha explicado muy bien Raúl, y la ha explicado después muy bien el, el maestro cómo está, porque además es un momento muy especial, es ese momento en el que vas a salir a, a, a jugarte la vida y yo creo que demuestra la personalidad ya tan joven, de el, esa personalidad marcada, esa decisión, esa mirada bueno, de, de, de ensueño y de, y de soñar y de concentración. Y me hace gracia también un poco por lo que a mí me, lo que yo he escuchado también en casa y me contaban de, de, de Luis Miguel Domínguez que tenía quizá una personalidad algo diferente y que la manifestaba en ese propio patio de, de, de cuadrillas, que es lo que él decía, él que él estaba... Y alguna vez le escuché decir, bueno, es que en el patio ahí, lo único que estoy pensando antes de salir es, pero ¿qué hago yo aquí a las 5 de la tarde con medias rosas? Y luego además la gente que está, bueno, pues sensibilizada, concentrada, que él estaba siempre moviéndose, la gente decía, oh, la gente que pierde un poco como la se te seca la boca y que le estaba escupiendo a un lado y a otro para demostrar que él, en fin, con esa arrogancia un poco que le, que le caracterizaba, que él no tenía ningún problema, que él estaba allí salía y hacer lo que tuviera que hacer. Entonces, sí creo que ese contraste, bueno, cada personalidad cada torero, cada personalidad es diferente, pero ese contraste con esa, y esa imagen, tener hoy al maestro, escucharle, esa inteligencia que demuestra, que ha demostrado toda su vida, como ha contado, para entender el toro, lo que es el toro, siempre ha dicho, el toro pone en su sitio, al hombre y a la mujer, al... yo estoy pendiente siempre del toro. Esa inteligencia para saber leer eh, al toro, esa inteligencia explicando hoy tan sencillo las cosas que nos, ha, que nos ha contado, pues yo creo que se veía en esa fotografía en que él está mirando tan joven y que anticipa una, una bueno, pues esa carrera maravillosa que ha podido desarrollar y que hemos disfrutado también algunos de los que estamos aquí. Así que muchas gracias. Y la verdad, que yo creo que es una foto. Ha sido un placer, yo creo, poder contar con los fotógrafos y los retratados. Y ese juego que se ha planteado y que también ha llevado también el, el moderador entre las fotografías, las personas opinando sobre ellas. ...y los vínculos que las que las unían... ...así que muchísimas muchísimas gracias... ...y gracias por la participación... ...una vez más... ...pues muchas gracias... ...porque es el... Es, ...sí, adelante... ...es que, es que le, le iba en ello la vida... ...o sea, conocer al toro... ...es que le, le iba como, en ello la vida... ...como Antonio, yo no me cabe más... ...que agradecer a los miembros de la mesa... ...en la tarde, esta magnífica tarde de hoy pero sí quería hacer un comentario precisamente de estas cuatro fotografías que se han puesto, porque son, los autores de esas fotografías son grandes fotógrafos españoles y grandes maestros de la, de la fotografía. Eh, siempre se, hemos puesto en el hincapié, en Robert Capa, en Gerda Taro, en los grandes fotógrafos internacionales, y ahí hay una foto de Viral Correia, que son tres hermanos que son absolutamente maravillosos, eh, son tres fotógrafos de Valencia absolutamente maravillosos. Está la, la foto de, de Alfonso, que no la vamos a descubrir quién es Alfonso. Está la foto de Pío Ortiz y está la otra foto de un fotógrafo catalán nacido, no sé si, no me acuerdo si en Argentina o en Uruguay, eh, eh, que es Llorent. ...que eh, es realmente eh, son cuatro maestros de la historia de la fotografía. Por tanto, lo que quiero enlazar esto... No, ...yo no voy a entrar en el tema taurino porque no os haré... ¿eh? ...pero sí quiero dejar claro que los grandes fotógrafos españoles... ...se, de, eh, se interesaron por el tema de la tauromaquia ...y solo me cabe un razonamiento, ¿eh? por algo sería. ¿no? Entonces yo creo que la estética eh, enlaza también con las opiniones... ...que sobre el tema tuvieron Picasso y otra serie de intelectuales del país, que evidentemente yo creo que por esa es la razón que nosotros estábamos obligados a precisamente a dedicarle eh, una jornada al menos como esta, o unas jornadas o una exposición como esta que se ha celebrado aquí y que gracias a, al trabajo de Raúl y de, y de Antonio y bueno y el equipo de, de, de todos un poco, eh, ha justificado este centro y sobre todo, la razón fundamental es que ustedes salgan satisfechos de esta jornada y de la exposición. De verdad que muchas gracias a los miembros de la mesa y a todos ustedes por acompañarnos en la tarde de hoy. Pues si no quieren ustedes nada más. Les agradezco la paciencia que han tenido con, con nosotros, la atención que nos han prestado y que nos veamos muchas más veces. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.